Bueno, la tercera charla fue sobre HPV y HIV y si bien hicieron bastante hincapié en datos locales de Zambia, que era la la disertante eh, contaba algunas cosas me parece que lo que tenemos que destacar y nunca dejar de recordar es la importancia del screening de HPV del, del control ginecológico en, en las mujeres HIV positivas porque el HPV en esta población tiene mayor incidencia mayor progresión mayor gravedad de las lesiones entonces es un, es un target donde tenemos que eh, estar especialmente atentos y no olvidar eh, la vacunación. En, en, en Argentina la, la vacuna está incorporada al calendario nacional para, para niñas y niños a los 11 años de edad, con un esquema de dos dosis. Eh, pero bueno, nunca olvidarse de, de HPV, ¿no? Mira, yo creo eh, que lo mismo que vos, o sea, como vos destacás, cuando uno mira a la mujer a, con HIV a lo largo de su vida y se pregunta qué problemas médicos puede tener, el HPV es el más frecuente. Entonces es algo que se puede prevenir, este, se puede controlar y entonces es lo que hay que trabajar porque después el hueso, el corazón, todo lo demás, este, más o menos cuando ya tenemos el problema lo trabajamos. Pero con el HPV, si nosotros hacemos el screening, encima tenemos la gran ventaja en el país que la vacuna es gratuita en la franja etaria que mencionaste, eh, yo creo que es algo que tenemos que insistir indudablemente. La otra cosa que señalaste es que eh, la progresión, cuanto más inmunosupresión hay, mayor es la progresión. De manera que eh, este, la, el, es el tratamiento antirretroviral y es el, el screening anual del HPV uh -huh. lo que tenemos que insistir en estas mujeres. Sí, totalmente.